Te me arete, a de paso la Days of fire. And I saw the meta. I'll take it to the world. To speak to y'all in ¡Es lo, lo que, que sucedió la última vez. vez! ¡Cierto! ¡Tenemos que ponerlos al día! Yamato y sus amigos conocieron a unos piratas que manejaban una compañía de entregas. El hijo del Capitán Phil Jr. estaba bajo el poder de mar david pero Yamato y los demás lo detuvieron y lo devolvieron a la normalidad. Me alegra tenerte de nuevo. ¿Adiós? Yamato y sus amigos siguieron hacia el oeste para continuar su búsqueda. ¡Miren! ¡Pesqué algo! Sí, ¡Y te daré pesca! ¡No me meto con nadie y me haces esto! ¡Comencemos de una vez? vez! Correcto, deberíamos comenzar de inmediato. ¿Entonces eso es todo? ¿Ustedes me sacan de un tirón y ni siquiera se disculpan cuando ¡Vaya! A estamos en haciendo un programa. programa. ¡Ay! ¿Un programa de televisión? ¿Puedo decirle hola a mi mamá? ¿Ah? Me dicen Yamato. ¡No! Oh, ¡Genial! Llegamos a la isla Miaulandia, pero ahora estamos extraviados. Y cansados, no olvides cansados. Y no olvides. Oh, estoy demasiado cansado para decirlo. Tomemos un descanso. <risa> <risa> <risa> oh, oh. ¡Vaya, miren eso! Oh. ¡Cielos, cuando construyen templos aquí no se andan con juegos! Miren este lugar, parece muy antiguo. Podríamos ser las primeras personas en ponerle los ojos a este templo en los últimos varios cientos de años. Yo tengo mis ojos puestos en esa estatua. ¿Notaron que se parece a Armada? ¿Ah? ¿Sí? Vaya, sí se parece. Cielos, no podemos escapar de Armada ni siquiera estando tan lejos. <risa> <risa> Esperen, si nadie ha visto esto en cientos de años, ¿cuántos años pasarán hasta que alguien venga y nos encuentre aquí? Ah. ¡Muy bien, amigos! ¡Aquí estamos! Todos tengan cuidado al bajar del autobús. ¿Qué sucede? Este es el templo, Miautra. Debajo están las gatacumbas, ¿lo ven. Ya sé. Se preguntan qué está sucediendo. Les explicaré. Yamato y sus amigos aterrizaron en este lado de la isla, sin saber que en el otro lado de la isla hay un gran hotel vacacional. ¿Está bromeando? Bueno, ya saben lo que dicen. Si estás en Roma, haz como los romanos. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Al fin tendremos unas relajantes vacaciones! ¡Sí! ¡Miren ¡Sí! ¡Sí! esos peces! ¡Y ese coral! ¡Esto es fantástico! ¿Para qué perder tiempo con una tabla? ¡Ja, ja! ¿Qué lo mantiene arriba, el paracaídas o esa burbuja? Cielos, este lugar es hermoso Claro que el sol no está facilitando observar la hermosura Esperen, el sol sobre el agua ¿Ah? Parece oro líquido ¡Vaya! ¡Miren cómo resplandece! Supongo que a veces tienes que esforzarte más para observar la verdadera belleza Esto es grandioso, ¿verdad, Yamato? ¿Ya mato? Sí. Uh -huh. Lo siento, soñaba despierto. ¿Otro de tus sueños sobre cómo convertirte en el mejor vida jugador ¿O era esa donde los gatos se apoderan del mundo y obligan a todos a jugar con estambre? ¿Conoces ese? Bueno, no importa, ni siquiera estaba pensando en eso. Pensaba en lo grandioso que sería si todos pudieran ver este lugar. Yo uh -huh. pensaba que a Diana le encantaría ver esto. También a May. Creo que deberíamos traer absolutamente a todos y luego tener una gran fiesta. Pero, ¿a todos? ¡Espera Yamato! ¿Te refieres a sujetos como Wenli y Anju? Sí, Anju. Me pregunto en qué andará. Mm. ¡Déjenme salir! ¡No me escuchan! ¡He regresado para ayudar a Mardaví a la neo -alianza de las Sombras! Mm. ¿Y qué crees que debemos hacer con él? Ya traicionó a la Alianza de las Sombras una vez. ¿Qué quieres decir? Deberíamos convertirlo en un seguidor sin importancia... ...como a los otros vida jugadores bajo el control de Mar david No es una mala idea, pero si hacemos eso... ...perdería toda la fuerza y las habilidades de Vidaman... ...que lo hacen tan valioso para nosotros. Es lamentable, pero cierto. Además, se nos negaría el placer... ...de forzar a nuestro amigo a decirnos... ...cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Mm? Buena idea. No podremos confiar en él hasta que nos diga la verdad... Mardaví, sé que estás reuniendo fuertes videojugadores, pero no encontrarás a ninguno más fuerte que yo. No te arrepentirás. ¡Vuelve a reclutarme! Espero que estés bien, Anju. No he sabido de ti en tanto tiempo que solo puedo asumir lo peor. Pero no te abandonaré. Solo espero que tú no te rindas. Oh. ¿Puedes preparar el motor? Mm. Me está llevando más tiempo de lo que esperaba, pero estará listo. Pueden darse prisa. ¿Eh? Esto es un trabajo difícil. Sí, es decir, mis brazos prácticamente van a caerse. Ni me lo digas, Lee. El motor ha estado dañado una semana y si nunca logramos llegar a tierra, tendremos que vivir en esta balsa gato por siempre. ¡No, ¡Ah! ¡Oh, soy un delfín! Oigan, miren, hay una isla. Ah. Oh. Bien. Damas y caballeros, fanáticos del diamante, quieren un buen desafío esta noche, desde tierra firme, tenemos al campeón del torneo de ganadores, Yamato, Yamato Delgado. Pero eso no es todo amigos, prepárense para ver a Craig y escuchen esto, van a mostrarnos sus habilidades con el Vida en una Vida Batalla de exhibición. Denles un gran aplauso, amigos. Oh, ya lo están haciendo. Muy bien, ya hablé bastante. Así que... ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vida Fuego! <risa> lo siento, Grey, esta es mía. Esto lo veremos. ¡No puede ser! Eso es solo una exhibición, pero están batallando con todas sus fuerzas. Cada vida batalla es importante, incluso las que son solo por diversión. ¡Es cierto! Para un verdadero vida jugador no existe un combate de práctica. Cada vida batalla es una oportunidad de mejorar las destrezas y técnicas y miren todo ese poder. Ah, ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Eres bueno, Grey. Este combate le pertenece a Cobalt Saber ¡Explosión de poder Cobalt! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Este ¡Es este ataque especial de llamada. ¡Esperen! Hay algo diferente en él esta vez Es como si... como si fuera más poderoso yeah. ¿Qué sucede? Nunca vi una explosión de poder Cobalt tan fuerte ¿Ah? ¿Ah? ¡Vida fuego! ¡Lo logramos! ¡Estoy besando la Tierra! La arena es... ¿Cómo es la palabra? Arenosa. ¡Ay, terminó! ¡Gracias, Wen! ¡Estuviste genial! Yamato estuvo grandioso, ¿verdad? Sí, oí decir que el ataque especial de Yamato estuvo mejor que nunca. ¡Ya lo creo! Voy a hacer un juramento que desde hoy en adelante vida batallaré igual que Yamato. ¿De qué hablas? Ni siquiera tienes un Piroman. No me molestes con detalles. ¿Se refieren a mi Yamato? Realmente parecía que estaban hablando de él. Sí, eso es seguro. Es decir, Yamato es un gran vida con un poderoso ataque especial. ¡Esperen! ¿Ah? Si su ataque especial es más fuerte ahora, quiero estudiarlo, pero el es secreto tiene que ayudarme. Por favor. ¿Ah? ¿Ah? Buenos días. Confío en que todo esté bien. No puedo hablar comiendo. Gracias por esa vida batalla. Espere, bromea. En realidad yo debería agradecerle. Sí, todos deberíamos agradecerle por las lindas habitaciones y la comida. No, vete. Vete, vete. Yamato, ¿qué cambió en tu ataque especial? Nunca lo vi tan fuerte. Oh, ¿qué sucedió? No lo sé, Grey. Es extraño, pero pude poner más potencia en mi explosión de poder Cobalt. Por cierto, si no han visto al Templo Miautra todavía, les sugiero que lo hagan. ¿Eh? Ah, gracias por el dato. ¿Yamato va al Templo Miautra? Gracias. Hicieron un gran trabajo al averiguar eso. Nos alegra ayudar. Hmm. Pensé que iría allí. Qué bueno que tanta costura no sea desperdicio. ¿Tenemos que usar esto? Sí. ¿No puedes decirle a Yamato que quieres ver su ataque especial? No, ni siquiera quiero que Yamato sepa que estamos aquí. Quiero ver su verdadera técnica en secreto. Chicos, ¿pueden ayudarme a llegar a ese templo? Claro, pero ¿qué es? Lo verán muy pronto. <risas> ¡Pijaman! man! ¡Vengan, rápido! ¡Miren esto! ¿Cuál es el problema, Terry? No es un problema, pero tienen que ver esto. Mm, ¡El ojo! ¡Se parece al ojo de Mardaví! ¿Qué dice debajo? Dice, soy el gran sabio Mardaví, quien un día gobernará todo el vidamundo y todos se inclinarán ante mí. ¿Qué es un sabio? Quiere decir alguien que sabe mucho. Él sabe mucho, es cierto. Sabe mucho sobre maldad. Esperen, hay más aquí. ¡Oh! Eh, eh, para aquellos que desean seguir mis gloriosos pasos, la historia de mi vida está detallada en un pergamino guardado en... ¡No puede ser! ¿Dónde, Gray? ¿Dónde está el pergamino? En Ciudad Subacura. No puedo creerlo, es muy extraño. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando, Terry? Sí, esta es mi ciudad natal. Y lo que dice es cierto, porque yo nunca antes oí hablar de ese pergamino. ¿Sí? ¿Por qué? ¡Oh! Está claro lo que tenemos que hacer. Buscar ese pergamino, porque quizás encontremos las pistas para derrotar a Mardaví. ¡No tan rápido! ¡Han profanado el templo y deben pagar! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Oigan! ¡Son mi mamá, Armada y Liana! ¡Hola, mamá! Liana, ¿decidieron venir a ver el templo también? ¿Lo ves? Sabía que no funcionaría. ¡Sí! ¡Ya más los chicos nos descubrieron tras estos disfraces! ¡Esperen! Oh. Escuchen, yo no soy esa persona que ustedes llaman armada. De hecho, si observan de cerca, verán que soy el espíritu para quien este templo fue construido. Sí, se parece a la estatua del templo. Incluso les haré algo de magia para probarles que soy quien digo ser. Oh. Oh. Cielos, no sabía que la magia era tan humiante. ¿Necesitan <risa> ver más? Entonces, bien, hay más. Vean mi poder Ahora escúchenme ¿Estás bien? ¿Seguro que deseas continuar? Oh. Tendrá que aprender a no sorprenderse tanto con su propia magia No se preocupen, estoy bien de acuerdo. Le creemos. ¿Oh? Ahora llame a sus gatos de piedra. No los molestarán. Esto está saliendo mejor de lo que esperé. No puedo creer que se haya creído este cuento. Lo siento. ¿Qué dijo? Oh, oh, nada. ¿Por qué se apareció entre nosotros espíritu del templo? Bien. Me alegra que preguntaras. Parece que ustedes han profanado todo este templo con sus sucias manos. ¡Ay! Ay, con todo respeto, ¿qué fue lo que hicimos? Sí. Lo único que hicimos fue mirar esas esculturas allá. ¿En serio? Y supongo que cada uno de ustedes recordó lavarse las manos después de desayunar esta mañana. ¿Es correcto? Ah. ¿Bueno? Ah. ¿Les comió la lengua el gato? Ah. Les diré que se la pondré más fácil. Primero, cierren los ojos. Uh -huh. Ahora, si ¿sí olvidaron lavarse las manos después de desayunar, levanten la mano. No se preocupen, nadie sabrá de quién se trata. ¡Ah! ¡Llamad a bull Bull. Ah. Ah, ¡Usted dijo que no lo diría! ¡Sí! ¡No puedo evitarlo! ¡Se había terminado el Japón! ¡No importa! Admiten que ensuciaron mi templo, así que ¡deben pagar! Deben superar una prueba. Y si fallan, no permitiré que se vayan de este templo nunca más. Pero... ¡eso no es justo! No es! ¡Tienen una oportunidad! ¡Ahora, vengan! ¡No! Oh. ¡Muy bien! ¡Pase lo que pase, permanezcan fuertes! ¡No! Ah eso no había visto un vidacampo de batalla como este es porque no existe nada como esto lo inventé para Yamato entiendo, cuando Yamato use este templo de batalla revelará que tiene de nuevo su ataque especial uh -huh. así es mi turno de explicar nuevamente les diré todo lo que necesitan saber los vidajugadores ganan puntos al golpear los blancos en movimiento. Por supuesto que no es mucho desafío para Yamato y sus amigos. Ellos podrían golpear esos blancos en la oscuridad con los ojos cerrados. Así que hay tres barricadas distintas para probar el poder de los vidajugadores. La técnica del fuego rápido y el control. Es decir que hay tres campos de batalla en uno. Ahora veamos qué sucede. Primero usaremos la barricada de control. ¿Quién sale? Yo. Bueno, hagámoslo. Bien, todos ustedes deben ganar dos de tres rondas. Tienes 60 segundos para obtener 60 puntos. ¿Estás listo? Sí. Nací listo. ¿Preparado? ¡Listo! ¡Di fuego! En casa para el almuerzo. ¡No veremos, Gray! ¡No veremos! ¡Mi vida a fuego! ¡Esta barricada es toda mía! ¡Oye! ¡Furia alada! ¡Imposible! ¡Toma esto! Oye, Terry, tienes que calmarte. ¿E incluso con tu gran técnica de fuego rápido debes saber cuándo lanzar! Ay. ¡Listo! No queda tiempo en el reloj. No puedo creerlo. Ni un solo punto. Depende de ti, Yamato. Correcto. Lo haré. ¡Tienes que ganar, Yamato! Hay que ganar dos de tres rondas. Ahora estamos empatados. Una derrota y una victoria. ¡Yamato, tienes que compensar mi derrota! Es hora de la etapa final. Para esta ronda usaremos la barricada de poder. Todavía tienes 60 segundos para acumular tus puntos. ¡Pero esta vez tienes que obtener 80 puntos. ¡Bromea! ¡No puede cambiar las reglas así como así! Lo siento, pero tengo que la difícil para obligarte a usar tu ataque especial. ¿Qué dijo? ¡No pude escucharlo! ¡Oh! ¿Cuándo mejoró tanto tu ambición? ¡Comienza la roba de una vez! Vida, fuego! ¡Sí! ¡Esto derribará esa barricada sin problemas! no ¿Ah? Es muy pesada. Necesitarás mucho poder para superar esa barricada, Yamato. Sí, sin más poder. Nunca llegarás a hacerlo. Y lo peor es que nunca saldremos de este templo. Sí saldremos. Yamato logrará sacarnos. Estoy en eso, chicos. ¡Ah! Muy bien. Tengo que seguir acumulando puntos. ¿No lo están logrando! ¡Va a ganar! ¡Sí! No... No lo hace. ¿Eh? No. A este paso no tendré suficientes puntos. Necesito más poder, más poder, más poder. ¿Qué es esto? Está más calmado, más centrado. Está acumulando poder como las olas en el océano. Es increíble. Casi se puede ver el poder irradiando de Yamato. ¿Ah? Él es fuerte. Él puede ganar. Muy bien, este combate es mío. ¡Aquí y ahora! ¡Ya! ¡Explosión de poder Cobal! ¡Viva Fuego! Abrió la balitzada de par en par. Pero solo le restan segundos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Casi! ¡Tengan ocho segundos! Oh, oh, oh. Oh. Oh. ¡Y tiempo! 99 puntos! ¡Sí! ¡Lo lograste! Increíble. ¡Eso uh -huh. estuvo asombroso! <risa> ¿Fue pan comido, chicos? Soy un hombre, eh, un espíritu de palabra... Ganaron, así que pueden irse. Espere, ¿puedo preguntarle algo primero? Por supuesto. No comprendo por qué mi ataque especial se hizo mucho más poderoso de repente. ¿Usted lo sabe? Es simple la respuesta, ¿eres tú? ¿Yo? Mientras más viajas, más creces como persona. Y mientras más fuerte eres, más fuerte será tu ataque especial. Estoy seguro de que este armada del que hablas estaría orgulloso de mm. ti. Uh -huh. Espere... Sí, creo que estoy sintiendo los pensamientos de esta Armada a través de mí. ¿Qué me está diciendo? Mm, tienes que escucharlo más. Recuerda que hermana siempre tiene la razón. Vaya, usted habla igual que él. Muy bien, intentaré escucharlo mucho más. Muy bien, adiós. Espere, por favor, señor espíritu, no se vaya todavía. ¿Qué? Bueno, uh, Verá, la cosa es que usted se parece a mi mamá. Me preguntaba si podría observarla um, un poco más, ¿sabe? Por supuesto que puedes, chamato. Gracias, mamá. Uh, señora, ¿puedo pedirte lo mismo? Te pareces mucho a mi hermana y la extraño. ¡Ah, oh, claro! Gracias, uh, señorita. Uh -huh. ¡Gracias! Uh -huh. ¡Vamos, chicos, tenemos que continuar! <risa> ¡Tenemos que detener a Mardafi! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Correcto! Ahí voy. ¡Oh, cielo! ¡Fue grandioso verlo. Lo mismo digo. Uh -huh. Ahora se marchan a Aventuras Mayores y les deseo suerte. Yamato y sus amigos estarán muy bien, no cabe duda. Van camino a la ciudad natal de Terry y esperemos que encuentren una forma de derrotar a Mardaví de una vez por todas. Pero ustedes saben que no será sencillo. Solo hay una forma de averiguar si Yamato y sus amigos podrán detener a Mardaví. ¡Ven, el próximo episodio! Mega 異常<笑>